Buenas tardes a todas y a todos. Últimamente se está convirtiendo en una coletilla esto de bienvenidos, bienvenidas a las charlas que damos en el Círculo de Cultura. Todos compañeros estamos muy orgullosos y estamos encantados de seguir abriendo caminos. Y sobre todo uno especial que toca muchas fibras sensibles, que es la memoria histórica. De una manera u otra hemos tenido grandes personas que se han desplazado desde sitios lejanos para venir aquí. Y nunca les estaremos suficientemente agradecidos. Yo solamente os voy a ir presentando el nombre de cada uno, porque quiero que cada uno diga dos cosas de él. Y luego les dejamos hablar cada uno de su asociación, cada una de sus experiencias. Aquí tengo a Chato Valente. Uh, uh, for, uh... Formo parte de la coordinadora de apoyo a la querella argentina y me he querellado contra Billy Arnillo, contra un torturador en Argentina y en España. Yo soy Yun Quiñonero, soy diputada en Les Corts Valencianes por Podemos, soy presidenta de la Comisión de Igualdad y Políticas LGTBI, eh, soy miembro de, también de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano y formamos parte también de la, de la Coordinadora de la Querella Argentina. Y llevo muchos años, además, implicada en la memoria histórica y en la ducha, además, en defensa de los derechos de, los, de las madres robadas y los bebés secuestrados. Hola, buenas tardes. Yo soy Chala Arroyo, soy la coordinadora de la Comisión de Memoria Libertaria de CGT y formamos parte CGT de, de, la, de, la, comisión, de la coordinadora eh, de apoyo a la querella argentina por los, eh, por los crímenes del franquismo. Nosotros, eh, como sindicato, nos hemos querellado por los trabajos esclavos, los trabajos forzados de los presos eh, que se produjo durante el franquismo. Buenas tardes. Soy Sol Luque, de la asociación Todos los Niños Robados, son también mis niños, e integrante también, como todas las asociaciones compañeras de la mesa, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Mi asociación y otras asociaciones, en total cinco, nos hemos querellado también en el juzgado de Buenos Aires por todos los niños desaparecidos durante el franquismo. Hola, buenas tardes. Yo soy Maite Parejo, soy abogada en el despacho Guernica 37, que toma su nombre de los crímenes cometidos en Guernica, los crímenes de lesa humanidad. Soy vicepresidenta de la Asociación por Derechos Humanos de España, la cual forma parte también de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la querella Argentina. Aquí, eh, en este país, sin embargo, se han juzgado crímenes contra la humanidad, crímenes cometidos por la dictadura argentina, se ha abierto un proceso a Pinochet, se ha, se ha juzgado la dictadura en Guatemala, se siguen hoy juzgando casos de justicia universal, ¿eh? aplicando criterios que no se aplican a crímenes cometidos en este mismo país. ¿eh? ...durante un tiempo, a mediados finales de los 90, este país formó parte eh, probablemente de lo que podría ser la vanguardia de la justicia universal, eh. fue el país que puso en marcha, por ejemplo... El mismo abogado al que rindo homenaje porque murió el año pasado, Carlos Slepoy, puso en marcha la, eh, la querella contra Chilingo eh, y eh, se abrió el proceso en España y terminaría abriéndose los procesos que acabaron con la impunidad de la eh, dictadura eh, argentina. Eh, eh, bien, eh, cuando eh, sucede esto la gente aquí empieza a decir bueno, pues ¿por qué no levantamos la, la alfombra aquí? porque aquí hay unos, unos pocos eh. hay eh, más de 140.000 personas en fosas eh, comunes hay mm, eh, centenares de miles de gente que fue detenida, torturada encarcelada, etc. hay bebés robados hay centenares de miles de personas ...que hicieron trabajo en condiciones de esclavitud... ...hay, como, de, como hemos dicho en muchísimas oportunidades... ...una situación en la que no hay un puñetero pueblo de este país... ...donde no se cometieran crímenes... ...donde no hay eh, un crimen que se le pueda ocurrir a alguien... ...que no haya sido cometido por la dictadura del general Franco... ...en nuestro propio eh, país... ...y esto, eh, eh, no solamente en la más absoluta impunidad sino que algunos de los hombres que llevaron adelante ese tipo de represión son hoy reconocidos como padres de la patria y están convenientemente eh, condecorados, no solo por la dictadura, también por la democracia. ¿Eh? Yo me yo contra Billy el Niño, Billy el Niño fue condecorado por la dictadura y fue condecorado por la democracia, y hoy está cobrando un sobresueldo eh, del eh, improbo trabajo que le llevó adelante torturando miles de personas en este país. Eh. Esa, esa eh, denuncia no hemos podido llevarla, eh, no pudimos llevarla aquí, tuvimos que hacer 10.000 kilómetros porque nuestra idea era eso tan viejo como el cante de ida y vuelta. Nosotros conseguimos. ...que se juzgara la dictadura argentina a partir de un proceso abierto en, en España... ...porque no le dábamos la vuelta e intentábamos juzgar la dictadura española... ...a partir de un proceso abierto en Argentina. Y lo abrimos, ¿eh? nos presentamos allí y, el, y, y la Corte Suprema Argentina decidió que sí... ...que lo que no se hacía en España sí se debía de hacer allí. Y lo hizo... Eh, haciendo referencia a la resolución del Tribunal Supremo que permitió abrir los procesos en Argentina. Citaba al propio Tribunal Supremo Español diciendo los crímenes eh, contra la humanidad no prescriben... Y no pueden ser indultados. Eso mismo dijo el Tribunal Español diciendo que lo, eh, la, las leyes de punto final y evidencia de vida en Argentina no podían ser aplicados a crímenes eh, contra la humanidad y que esos crímenes no podían prescribir. Pasara el tiempo que pasara porque son aspectos centra, centrales del de derecho internacional, de los derechos humanos. ...la valoración de ese tipo de crímenes, de los crímenes que ofenden particularmente a la sensibilidad de la humanidad. Pero que si se piensan bien, resulta que a nadie se le ocurre poner pegas a que alguien que roba pueda ser detenido, juzgado, etcétera. Es más, se le puede pedir, como se piden hoy 62 años, a unos chavales por una pelea en un bar... ¿Eh? y se le puede pedir tres años, no, seis años y pico y va a cumplir tres y pico a, a un eh, rapero. ¿eh? Todo eso se puede, se puede eh, hacer. No se puede juzgar a un torturador. Esa es la eh, situación que eh, tenemos en este momento. Cuando salió adelante a la querella en Argentina, eh, la. Eh, el, a partir de ese momento la jueza llegó a imputar a 22 22 imputados que eran ministros que firmaron condenas de muerte en el tardo franquismo, torturadores del tardo tardofranquismo eh, eh, eh, un eh, médico responsable de robo de, de bebés jueces de tribunales militares y eh, funcionarios de presiones guardias civiles ...o sea, lo mejor de, de cada casa... ...el, el gobierno español... Y, ...y apoyando al gobierno español... ...la judicatura de este país... ...que se ha convertido en la última barricada... ...de la impunidad del, del franquismo... ...decidió eh, sabotear ese proceso... ...se han negado los procesos de extradición... ...pero cuando la jueza dijo, no importa... ...como yo quiero abrir esos procesos... ...yo viajo a España... Y yo tomo las declaraciones porque necesito tomar esas declaraciones para poder declarar el proceso abierto y emitir eh, el tipo de, de órdenes de detención que quiero emitir. Eso el fiscal general del Estado lo prohibió a los jueces. Cualquier exhorto de esa jueza argentina que sea atendido por un juez se le amenazó con aplicarle eh, la legislación que expulsó de la judicatura a Baltasar Garzón. Eso una palabra detrás de otra dicha por eh, un, eh, una fiscal eh, general del Estado ¿eh? en esa situación nosotros ya habíamos avanzado lo suficiente a la hora de construir un movimiento como para decir no queréis caldo, dos tazas vamos a empezar otra vez a presentaros querellas en España y vamos a empezarla no a partir solo ni fundamentalmente ...de las eh, propias víctimas. Las debe de presentar la sociedad y quien representa de forma más próxima a esa sociedad. Los ayuntamientos. y Nos fuimos a los ayuntamientos y hay 28 ayuntamientos de este país, entre otros el de Barcelona, el de Madrid... ...el de Vitoria, el de Pamplona, el de Tarragona, el de Cádiz, eh, el de Guernica, el de Rivas vacía Madrid... ...y en Santander no salió por un voto el, la decisión de que el Ayuntamiento de, de Santander se querellara... ...contra los crímenes cometidos a su ciudadanía por la dictadura eh, franquista. Y ya se han presentado querellas de ese tipo... Y después decidimos presentar querellas también individuales. Y ya se han presentado nueve querellas contra Bill y el niño. La, la mía es una de las nueve que se han presentado. Siete de ellas han sido no admitidas a trámite y están recurridas. Una querella de un pueblo guipuzcoano eh, del gueta fue admitida por una jueza, siempre una mujer. Eh, eh, es la que lo admitió no era la jueza titular y la apartaron y, y ni siquiera fue el juez titular sino nombraron otro juez para que archivara la, la, la causa ¿Eh? eso, esa es la situación en la que estamos en este eh, momento ¿cuál es eh, nuestra idea en el futuro? seguir peleando, a eso hemos venido eh, creemos que hay que seguir construyendo ese movimiento y ese movimiento se construye haciendo cosas como esta y con que gente como vosotras se comprometa en ese en ese asunto porque esta no es una pelea del pasado no es algo que tenga que ver con la memoria histórica esto es un crimen actual eh. hoy la gente está en esas cosas comunes eh. Hoy los bebés que perdieron su identidad están por la calle sin saber quién son. ¿eh? Hoy la gente que está torturada se puede cruzar con quien le torturó. ¿eh? Eh, hoy ¿eh? la sociedad no está en condiciones de reconstruir una convivencia democrática porque eso no se puede hacer sobre la base de negar el derecho a la justicia, a la ciudadanía. Porque ese derecho a la justicia es la piedra angular del Estado de derecho. Y a nosotros, a centenares de miles de personas, se nos ha negado ese derecho. Entonces, lo que queremos es conseguir que no sea un problema eh, nuestro, ni siquiera de los familiares de las víctimas. Es la sociedad entera la que debe de recuperar esas condiciones de convivencia eh, eh, democrática. Estamos llevando adelante iniciativas legislativas, después lo podremos hablar. Hemos, eh, hemos llevado otra vez al Congreso la necesidad de, y, y se ha debatido sobre la posibilidad o no de replantearse la ley de amnistía, con el único criterio de que esa ley no impida que se juzguen los crímenes contra la humanidad. Contra esa resolución no solamente votaron el PP y Ciudadanos, votó también el Partido Socialista el Partido Socialista que tiene decenas de miles de personas en fosas comunes cuyo único delito fue militar en ese partido, que ha estado 26 años en el gobierno y no ha sido capaz de anular las sentencias contra nosotros que se pronunciaron por tribunales fascistas ¿eh? y que hoy está siendo colaborador necesario en la impunidad de los crímenes de la dictadura francesa. Franquista está pisoteando su propia historia. Cuando habla de que se respete su historia, quienes menos la respetan son esos diputados y esa dirección de un partido que es capaz de, de haber olvidado lo mejor que hizo en toda eh, su historia. Esas iniciativas legislativas las mantendremos y seguiremos adelante. Y queremos sacar del código, eh, plantear en el código penal la no prescripción de esos crímenes. Y volverán a, esas cosas, ambas dos, volverán a estar en el Congreso de Diputados. Y seguiremos presentando querellas de más ayuntamientos y de más gente. Vamos a abrir las querellas de bebés robados. Queremos presentar una iniciativa legislativa, una ley sobre el robo de bebés. ...que es increíble que en este país todavía, sabiendo lo que, lo que pasó, no se permita y se archiven eh, decenas de, de, de denuncias presentadas por ese eh, robo de bebés. Y vamos, eh, vamos a seguir eh, avanzando eh, aquí... En el Parlamento Europeo, en el Tribunal de Ginebra, en el Tribunal de Naciones Unidas. Y estamos convencidos que finalmente accederemos a la justicia. Porque si hay una prueba evidente de que no se pueden cerrar las cosas como, como están hoy, eh, es que 80 años después hay gente eh, peleando por este derecho y ya nos, no son... ...evidentemente la gente que está en las cunetas... ...ni somos la gente que su sufrimos esas eh, torturas... ...muchos de ellos es la generación de los nietos... ...hay mucha gente joven que lo que reivindica... ...es que no puede soportar que le hayan robado su historia... ...que se entere de que a su abuelo lo fusilaron... ...un buen día porque se le escapa su madre... ...eso, ¿eh? el, el, el no leer a fondo esa página negra de nuestra historia que es la única forma de pasar página de una santa vez en este país y poder estar en condiciones de construir armoniosamente en el conjunto del, del, del Estado una democracia digna de tal nombre. Muchísimas gracias por su atención.